o que mexique, se sen Ictenahuac o que telquitsque in cruz, o en Jesús tlanepantla o mucahualoc. pilato o tlatiqueute, maquitlalican, y in cruz, se quintlatole, tlangitua. Jesús den Nazaret, Weyishtoc den judiatecos. Miacten in judiatecos, o que poque inuntlaquiloli, tleca in canin, tl o te in Jesús, amuweca den altepet.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 Mamo Okinekiayake in imiskamen mamo kawakan ipa in cruz, ipa intonale den nesegwilistli tleka inon tonale den nesegwilistli tekin Mawistik, Yen en okelhuike in pilato makin titlani ik makin in akin kateke ipa in cruz, okachir ese mamikikkan. Wan ikwanikan in tlakayo de umpa. Unca en soldados o yaque, wan o ok in achito, wan in oxella, in Akin o ipa in cruz, tenahuac in Jesús, wan ic un ten tenahuac in Jesús, o itaki ken, yimecuhuatoc, wan icino ayacmo, o te ken, watok, ayakmo, o den soldados, o te yeltokele, y Wai ikinon, y yestle, Guanatle. Inewat qué word Aken? ¿Ni qué int le colguya? ¿Enen? ¿Ni qué talito int no ni qué Nochen me wanten? No yo el opanok? ¿Mat kisa quesa? ken kitowa cololle? Wanka Oxelado Ipa Inklaquilole Kanin Ketoa Teitaske Inake o Yel Tokilike